En Minecraft hay muchos tipos de árboles, como por ejemplo este, que es muy básico, o este que es color mío. Así que por eso voy a mejorar todos los árboles, porque la neta sí ya está hasta la vez de encontrar los mismos <risa> árboles a la vez. Así que comen video. <risa> y ya estamos aquí, y aquí tenemos pues todos los árboles, y si me falta alguno, por favor, díganme en los comentarios. Estás bien pende Y así lo sabré. Ok, vamos a empezar con este. A ver, esta de roble. A ver, vamos a quitar todas las cosas. ¿Por qué? Porque sí. Así nos va a servir mejor. Luego pondré las malditas hojas. Si me está fallando el modo. idea va de mal en pior. Y ahora podemos esto aquí. Putama. Ok. Esto por aquí, esto por acá, esto, esto por acá. Esto por aquí, esto por aquí, pero esto por acá, por acá falta. Tuqui, tuqui, tuqui. Y tuqui, tuqui. Ok, ahora las hojas. Vamos a intentar por las hojas de una forma... Que no sea tan de La neta, con estos árboles, pues, estaría mejor el Minecraft que con esa mierda bueno, la ve, voy a poner árboles al loco, no mames coño bueno, ya la vez voy a poner hojas a lo pendejo, no Pues bueno, aquí se unió el pendejo del Ramón, así que nos va a contar un chiste, a ver eh, yo haciendo chistes de mi tío, mi tío No vas a hacer chistes míos, o si o si no, ya no te recargo de amantes de Free Fire Yo, el meme se hizo canon Saquen Me este pendejo Y listo, ya terminamos Aunque se ve igual, no mames Y bueno, ya terminamos este árbol de mierda Ahora sigue este, ok, ahora esta madera, pues la mandamos a la put. La, la madera de abeto, la de abeto, abeto, abeto, abeto Ahora quitamos las hojas Puta Como pueden ver no sirvo para esto Así que a continuación verán mi estupidez en acción con los bloques de madera La put, la reput Ok, por fin ya quitamos las hojas Ahora pues ponemos esto para acá, para acá Y listo, ya terminamos aunque se ve igual que este p*** antes de ser decorado. Pero bueno, me vale leve Así que con el siguiente. Ok, las putas hojas. ¿Sabes qué? Tengo una mejor forma. Tengo una mejor forma de, de acabar con estas hojas. Salí <risa> inútil. Y listo, ya terminamos aunque se ve igual de c... que el de acá. Pero bueno. Ahora, siguiente. La madera del abedul. Ok. Vamos esto. A ver. Abedul. Abedul. Y Abedul, Abedul. Voy a intentar dejar esas hojas a ver cómo queda. Y si queda mal, pues. Pues. Lo van a calificar. Y este pendejo que hace aquí. No es, fuera, fuera, fuera. Tú no eres parte del video. Fuera, fuera, muere, muere. ¡Y listo ya lo terminamos pero primero ahora sí ya lo terminamos aunque bueno no voy a decir nada queda igual que estos mamá pero bueno vamos a ver con la junta bueno no será un trabajo fácil y así quedó parece igual porque porque me da el tapa hacer lo demás y ahora este bueno Y listo, ya lo terminamos Sigue siendo una tremenda ¡Menda mierda Ok, primera voy a quitar esto Bueno, voy a poner esto así, ¿para, qué? para que quede más Y listo, ya lo terminamos Aunque este fue más rápido hoy. Ahora sí, ahora sigue este árbol Color mierda Estoy harto de construir Y listo, ya lo terminamos, aunque. Ay, ay, se Ahora sí, ya lo terminamos. ¡Dios! Puertas, no vayas, pende... Listo, ya lo terminamos. Ahora sigue los del neve Este será un poquito difícil. ¿Por qué? Por el simple hecho de que trae estas mamado. ¡Y LISTO! ¡Por fin termina con los malditos árboles! Y ahora mi compa el Ramón será el juez que decidirá qué árboles de estos será el mejor Así que ahí viene Ya estamos con mi compa el Ramón Gámez oh. okay, no, des... oh, no importa Tú vas a... Tú eres el juez aquí Así que tú vas a puntuar estos árboles Que yo hice, que la verdad yo los di ¡Son una mierda! Así que sal por la puerta Tengo que salir por acá. El, el primero es ese ¿Cuánto le das a este? A ver La verdad Un 7 sobre 10 ¿7 sobre ¿Por 10? ¿Por qué? Te voy a decir por qué Porque como es muy grande Tiene muchas hojas, Pate. Pero acá se rompe mi construcción, hijo de tu. Uf. Tengo que checar algo. Ah, bueno, ¡Ah! el siguiente. Este. Literalmente es se normal. parece mucho al normal. Y también es el otro. Se parece normal, solamente que muchas hojas. Eh, un 5, 5 sobre 10. Esto. Normal, solamente con hojas peores. 6 4 este 4 en este me gusta eh, un 8 un 8 me sirva 10 este de qué manera este Una puta mierda 4 este <risa> Se parece, ¿eh? se parece. Esta cosa se parece un chingo, Normalmente la cosa es normal. Luego, a ver. Este güey... Voy... Eh... ¿Cuánto le das? Mmm, 7. Este, está, está chido este, ¿eh? está chido. ¿Cuánto le das? mmm... Mm, mm, mm, 8.5. Dios. Primero. Este... Pero esta mierda... ¿qué es esto? No sé, solo puse más hojas y hojas. Es lo único que puedo hacer... Eh. Oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, un 5. Okay, bueno. Ahora este... Este... Este está chido, este está chido también. Este le voy a poner un 8 también. Y este... Me parece una absurda puta mierda. Así que lo voy a poner un safe. Pues ¿Por mierda. qué? Pues... Una puta mierda, boludo. ¿Qué te quieres que diga? No, pues. Ni cura uno está tan hermoso ni tan. To... O sea, no hay, no, hay, no hay uno como si fuera guau. O sea, entonces ¿Eh? me dice. Pues chicos, espero de que les haya gustado el video. Al final terminó ganando la madera color mierda. Así que si quieren más videos como estos, pues solo tienen que dejar su like, suscribirse y seguirme en mi Twitter y en Discord. ¿Y qué ideas tienes para el siguiente video? Ahí está A conocer a chabelo papá